Ningún Ministerio de Igualdad será feminista y acabará con el racismo si no se cierran los CIES y se derrogan las leyes de extranjería. Es aberrante el discurso racista y misógino de la extrema derecha. Tenemos que luchar juntos, los movimientos antirracista, antifascista y el movimiento feminista para combatirla. Una lucha en las calles, independiente de las instituciones y sus partidos, porque Vox se nutre de la misma estructura que ya existe. El racismo es institucional y la precariedad laboral es aún más intensa para la mayoría de las mujeres inmigrantes, tal y como lo vimos durante la pandemia. Aunque prometieron nuevas regularizaciones con contrato de trabajo, si las leyes de extranjería continúan, no se va a evitar el uso de papeles como arma de chantaje y explotación por parte de los capitalistas. Este gobierno desoye nuestra demanda de papeles para todos y todas sin contrato, regularización ya. Las deportaciones y las muertes en el Mediterráneo son cada vez más habituales en un país imperialista como España. Quinta economía de Europa, que domina con sus empresas multinacionales a otros países pobres. Por eso luchar contra el racismo es luchar contra el sistema capitalista e imperialista. Y contra los gobiernos que aplican esta política como los progresistas de PSOE y Unidas Podemos, o en Cataluña, Esquerra y Catalunya. Este 8M, las mujeres migrantes y racializadas, saldremos a las calles por la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIEs, por el acceso igualitario a la sanidad pública y el de los servicios sociales. Desde Pan y Rosa nos proponemos acabar con el discurso eurocentrista, imperialista y colonialista de los centros de estudios y de trabajo que fomenta la discriminación y el racismo. Como mujeres, trabajadoras, inmigrantes, triplemente combativas, anticapitalistas, antirracistas y antiimperialistas.